Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos, bueno ya, me calmo, me calmo Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, el video de hoy es especial, a ver, dime, dime, dime si... Es... Oye, es... Dios mío, es que es muy especial, porque es que hoy vamos a mostrar un Bakugan con cuatro brazos, cuatro brazos, partes de metal, bueno, mejor dicho Mira, mira, yo me callo, yo me callo, yo me callo, solamente recuerda ir a mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción Y recuerda a Drography, un canal muy genial de animaciones Y sin más, y sin más, empecemos, empecemos, por Dios El Bakugan que tengo hoy es, es hermoso es hermoso, es bonito. Estamos, estamos como saliendo, ¿sabes? Estamos como en conversaciones. Y yo le he dicho como, oye, salgamos. ¿sabes? Ya, ya, formalicemos esto porque a mí me gustan las cosas formales. Llegó hace poco a mi colección y dije, mira, necesito mostrarlo. Necesito mostrarlo porque es que si no lo muestro, eh, se explota el mundo, ¿sabes? Es como se acaba y, y yo no quiero que se acabe el mundo, ¿sabes? Yo quiero que continúe el mundo. Yo, yo, yo deseo que el mundo continúe. Entonces, eh, voy a mostrarlo. Voy a mostrarlo, es un Bakugan de la temporada pasada, Bakugan, eh, Bakugan, Bakugan Mectanium Surge ¿De qué Bakugan estoy hablando? Muéstralo ya, por Dios, es nada más, nada más, mira, mira, mira, aquí se asoma, aquí se asoma Uy, uy, uy, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Aquí, aquí, aquí, se asoma, aquí se asoma, uy Se asoma, se asoma, bueno, pues sí, ya, ya, ya se asoma, ya, ya, asómate, ya, asómate, ya Chicos, el video de hoy es sobre este Bakugan, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, dime si no es lindo Vertex es un Bakugan de Mectanium Surge. Es un Bakugan hermosísimo, subterra, originalmente subterra. Eh, ¿Qué cuánto poder G tiene? Bueno, mira, te lo diría si los tuviera, ¿no? Pero este Bakugan, desgraciadamente, me vino sin poder G. Lo estuve buscando como por 10 minutos, ahí, revisando a tope de, de, de revisación, pues. Y me di cuenta que no, que no los tenía. Pero no le quita lo lindo. Estuve investigando y un promedio es como entre... ...1000, 1100 poder G más o menos... ...es explotadísimo... ...yo sé, sí dirás... ...no, pero eso es injusto... ...pues lo es, lo es de hecho... ...porque pues ya saben que el Mectar Surge... ...como que los, los dueños del juego dijeron... ...y si hacemos Bakugan con 3000 de poder G... ...y alguien les dijo... ...oye, pero eso no lo hará como un poco inestable... ...no, no creo... ...es un Bakugan muy lindo... ...muy, muy hermoso... ...la forma es súper linda, es súper complejo... ...usa, a mí me recuerda esa parte... A Infinity Helios De cierta forma Porque Infinity Helios también tenía así el, la, la parte de atrás Pero este lo aprovecha mucho más Ya que no pone una ruleta Sino que pone los cuatro bracitos que salen de aquí atrás Que la verdad esos cuatro brazos Mira, tú lo ves así Y es súper imponente no La cámara no captura bien el color Pero Es un poco más eh, cafecito Que aquí se sí ve muy amarillo pero no, es cafecito, es cafecito. No sé si se puede ver un poco mejor. Mira, yo creo que dice un poco. Muy lindo. Tiene detalles súper bonitos. Esas estructuras como de piedra. Muy, muy lindo. Detalles aquí, aquí, aquí metálicos. Muy lindo. El ojito azul. Me pareció muy chévere. Al comienzo pensé que se expandía la cabeza, pero no. Y ya. Ese es Vertex. Muy lindo. Muy, muy lindo. Bueno, vamos a verlo cerrado. Porque es muy lindo. Yo Vertex sí lo había visto antes. Eh, lo había visto en. ¿En qué? En. Darkus, si no estoy mal, sí, si en Darkus. Y me había encantado, uf, me había gustado mucho el Vertex, pero. En ese momento, a ver, ustedes saben que uno como coleccionista. A ver, los que ya son coleccionistas, pues lo entienden, pero si no lo entiendes, te explico. Eh, uno como coleccionista. Que sí, que es un mundo de dinero Por decirlo así, ¿sabes? No es por de decir, no es que tengo mucha plata Y me lo gasto todo, pues, pues no, no es eso Pero sí es un mundo donde constantemente Estás ahorrando para conseguir algo ¿No? Pero vale Que en ese momento no tenía los recursos Y dije, ¿sabes qué? Voy a esperar La vida me lo dará si es que es para mí Y mira, la vida me lo dio eh, Bueno, antes de todo, mira, mira, mira mira mira estos detallitos en metal dime si, dime si a ti no te gusta Un poquito gastado aquí, ¿no? Pero vale, que, que muy lindo Muy, muy lindo Mira los espacios para los vacunanos Aquí tiene el loguito Muy lindo Muy, muy lindo Bueno, vamos a abrirlo Muy lindo, se abre perfecto No digo que si no me gusta, es que se abre así ¿Ves? Uh, no sé por qué será, pero me gustaría que fuera un poco más así Que se abriera, ¿sabes? Como así que por cierto, vendo Bakuganes, si les interesa a la gente de Colombia, en, mi, en la descripción estará mi Instagram, vayan escribiéndome por Instagram y eh, que tengo Bakuganes todavía. Ah, y cartas de Vale el Planeta, por ese caso. Y bueno chicos, este ha sido el video, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse para no perderse videos como este. Yo sé, esto es un poco improvisado, un poco por qué subo esto, pero, hombre, que, que, que solamente lo hice...